Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy tenemos noticias noticiosas bastante, bastante interesantes. O sea, ojo, eh, está la cosa. Está la cosa que arde. Aunque Bitcoin esté bajando, eh, estamos dentro de un pullback que ahora vamos a ver qué es y por qué. Y qué también ha producido. También seguir con, seguir con la bajada a pesar de meter, de perder ciertas zonas que son interesantes. Eh, pero bueno. Decía Aristóteles que la democracia tuvo su origen en la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto, lo serían en todo. Creo que, ostras, aquí hay que razonar bastante. ¿eh? En la creencia de que siendo los hombres iguales en cierto aspecto, lo son en todo. Y esto se dijo hace tropecientos mil años, ¿eh? es tremendo pero bueno, es lo que tenemos con el mundo bien y sobre yo sigo atacando a la ley que han hecho esta de los youtubers que al final la han hecho para controlar a los youtubers sobre todo a lo grande, ¿no? porque a veces somos pequeñitos somos unos aquí y demás pero hay gente que tiene mucha influencia, son influencers de esos y decía Jorge González informar al igual que quejarse sin proponer una solución no solo es necio, sino inútil, ahí lo dejo eh, se lo podían aplicar en el Congreso de los Diputados absolutamente todos los partidos sin excepción ninguna comenzamos Hoy nos vamos tú de gel Hoy nos vamos tú de gel Pues eso, bueno, aquí está la noticia Noticiosa, notición, Coinbase Sube un 40%, algo más ¿Vale? Tras anunciar su acuerdo Con BlackRock Hace 3, 4 años yo decía Incluso menos, también eh. Los que lleváis tiempo en el canal y los que lleváis de siempre lo sabéis Que Bitcoin Acabaría siendo controlado porque Acabaría siendo controlado que, no, no, pero está descentralizado los cojones están descentralizados, Bitcoin no lo está Egao, no lo está prácticamente, o por no decir ninguna, cripto en realidad eh... está hiper mega controlado y más por lo grandes, ahora ya está BlackRock ya es el control total vale ya estaba evidentemente, pero estaba en el mercado OTC over the counter por, de, por, por la izquierda, por detrás, ¿no? Como dicen en Cuba. Eh, pero en este caso, allá lo tenemos en el mercado frontal. ¡Pum! Y no se ha cortado ni un pelo BlackRock. O sea, ha ido directamente a un Coinbase. ¡Guau! ¡Guau! Guau. Wow. Eh, ¿Qué ha pasado entonces con las acciones? Pues que se han disparado y han dejado un gap en la apertura con la noticia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mercado cripto Bitcoin? Joder, dice, están para arriba, el DAX ha cerrado en positivo hasta el IBEX. Si no me equivoco, ha cerrado también en positivo. Jodó. Y tenemos, ¿cómo tenemos el, el S&P 500? En positivo. Y nosotros estamos más rojos que la hostia. Pues sí, porque tenemos este gap que seguramente va a venir a cerrarlo aquí en la M20 y luego ya volverá a rebotar. Coinbase y con Coinbase todo el mercado. Es decir, ahora estamos al revés. Ahora estamos al revés. Eh, no Coinbase porque Bitcoin sube y baja, sube y baja, sino que cada Bitcoin está subiendo y bajando el mercado cripto en sí porque Coinbase baja. ¿vale? Eh, vamos a ver hasta qué punto y vamos a ver Bitcoin, qué nos dice, qué nos cuenta y qué podemos ver. Bueno, tened en cuenta que mañana pasa algo importante. Y a pesar de los pesares de que mucha gente está diciendo que 25.000 para mañana, yo os digo, que para mañana como mucho 24.000. ¿Por qué? Pues muy sencillo, aquí tenemos cómo están esas opciones. Puta, y call, y call, y tip call. Mirad, fijaros las barras que tenemos de equilibrio. ¿Vale? Eh, el Max Paint Price está en 23.000, el máximo el precio máximo de dolor está en 23.000 para esas opciones, sobre todo para los put. Eh, entonces, vamos a fijaros en algo, el, mirad las barras, ¿veis? ¿Veis las barras? Las moradas son los put, las verdes son las call. Eh, call hacia arriba, put, para abajo, ¿vale? Te mete un put, nietazo, y te tiro para abajo, pues eso. Eh, fijaros que estas dos barras tienen un cierto equilibrio, aunque ganan las put. Estas dos igual, ganan las put. Estas dos igual, 23.000, llegan las put. Y fijaros cómo, en 23.500 ya empiezan a ganar las call, ¿vale? Y más o menos está el equilibrio ahí. ¿Vale? 23.500, aproximadamente, ¿vale? El equilibrio, ¿qué significa? Que están igualadas, ¿vale? Entonces, ya aquí llegan un poquito la call, entonces entiendo que el equilibrio rondará los 23.400. Tenemos que tener en cuenta que el punto de equilibrio posiblemente sea el punto de cierre de mañana. ¿Vale? O, bueno, a a, a, por lo menos a, a media mañana rondará esa zona, eh, para no hacerse daño, porque tienen el, el precio de máximo dolor. Entonces, ese, ese esos 23.000, ese precio de máximo dolor que hay ahí, de media, de término medio, ¿vale? Cuidado, esto es la media. Eh, eso es como un imán para el precio. Entonces, eh, tiende a irse a ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy que ha bajado Bitcoin hemos estado en 22.000 y pico, 22.000 y poco más bien, pues bueno, pues ahora tenderá a ir hacia ese, hacia ese precio. Eh, después sí que es cierto que tenemos un montón de opciones hasta la zona de 25.000 fijaros que no hay put apenas aquí no están cubiertos con put, aquí tampoco en 24.500, en 24.000 hay algo, ¿vale? Fijaros cómo crecen las call, Ahí hay un montón de dinero, 200 millones aquí en 25.000, es una pasta. Eh, y bueno, pues puede ser que tengamos, eh, nos ayuden, y ese punch de las opciones tigan hacia arriba. esperamos que el punto de masivo dolor, 23.000, recordarlo. Vale, importante, vamos a ver cómo está Bitcoin en este momento y si realmente estamos yendo, ¡paf! Bueno, recuperando 22.600, hemos caído hasta los 22.400 y empezando, intentando empezar a recuperar hacia la zona de 23, que, como os he dicho, va a ser de imán por el tema de opciones. No hay mucho que decir, es decir, ahora mismo estamos a la espera de qué pasa con Coinbase, que se empieza a confirmar todo y, y así es como este mercado loco pues va a moverse, pero está loco y nos gusta que esté loco, nos apasiona que esté loco porque si no estaríamos en otro mercado. Bien, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Pues que nuevamente vuelve a caer y sí, por fin, a ver si es verdad que hoy cierra por debajo de los 41.87 esta línea moradita que tengo aquí, vale que viene de estos cierres de diciembre del 21%, ...y termina de caer hacia donde yo creo que va a caer... ¿vale? ...que es la zona de 41... ...y tenemos la zona intermedia en 40 y medio... ...que bueno, pues estaría bastante bien... ...¿esto qué hace que ayude a las altcoins? ...a partir de los 40... ...30 y... A ...40 y medio, 40-30... ...yo no me fiaría mucho porque puede ser un punto de rebote... ...de la dominancia... ...si empieza a subir la dominancia habrá días que Bitcoin baje... ...días que Bitcoin sube... ...pero las altcoins contra el Bitcoin se van a meter una castaña importante... ¿vale? ...entonces tenerlo muy en cuenta... ...yo para mí... Ahora mismo no es momento nuevamente de estar en altcoins contra Bitcoin. Si queréis estar en altcoins eh, contra el dólar y demás, bueno, pero yo empezaría a quitarme las de encima, ¿vale? Recordar que cuando bajamos aquí, os lo dije lo mismo, en enero avisé, bueno, avisé en diciembre de que yo ya me las quitaba todas y de hecho me las quité quitando dos tonterías que son tonterías con lo cual no me hacen ningún daño y compraba oro, ¿vale? En esta caída que hay aquí, ¿vale? Esta caída. Del 8 de diciembre, de hecho, el día 9 de diciembre, el día de esta de esta caída, justo a este punto, os invito a ver ese vídeo, en el cual os decía la caída que venía de Bitcoin, a la media de 200, bla, bla, bla, bla. Esto el resto ya es historia que ya lo conocéis, así que no lo vamos a repetir, porque si no, aburro, y ya sé que yo os aburro bastante. Así que bueno mucho ojo con las altcoins, ¿vale? vamos, ¿qué pasa con el títer? recuperando, es como poquito a poquito un, dos, tres, cuatro, cinco, seis días de subida el de Paradiña y seis días de subida la dominancia del títer si el títer gana es porque Bitcoin cae Bitcoin y, y, y en general el mercado eh, completo, ¿vale? hoy, ¿qué ha pasado? pues que el mercado con Bitcoin pierde un 0,37 de momento y sin Bitcoin está planito en el 0,04 quiere decir que hay altcoins que todavía están ahí chupando, están yendo donde tenían que ir donde buscábamos oro. ¡Ja, ja! Chicos, la media de 50 ya la estamos pasando. Fijaros qué bonito, qué bien está el oro. Eh, ya os dije, la, la operación de futuros la cerraré. Y vuelvo a repetir y avisarlo. En torno a la media de 100. Que luego se puede ir para arriba. Me da igual. Yo lo que quiero es coger ese beneficio. Y utilizarlo para otras cosas. Eh... Y operación cerrada. De momento no está nada mal eh, la recuperación que llevamos con el oro desde los 1.680 de mínima. Ya estamos en 1.780. 100 dólares. Eso es una auténtica burrada en el oro. Y lo que nos venda queda por ver. Ya veremos una vez que lleguemos a esta línea de tendencia y a la media de 100, ¿qué hago después? Posteriormente, a lo mejor, si hay una pasada, a la media de 200, un pullback, eh, depende de cómo se comporte, ya ver si volveré a entrar, si volveré a no entrar. A, me dice, Joder, ¿por qué vas a vender a esto ahora si quieres que luego puede crecer? Porque es que me da igual al precio que esté. Yo busco un diferencial. Me da igual al comprarlo en 1.000, ...y buscarle un 10% para los 1.100... ...o comprarlo en 2.000 y buscarle un 10% a los 2.200... ...si va a subirlo, ¿qué más me da? Un 10% de 1.000 dólares que inviertas... ...es un 10% hoy, mañana y pasado... ...y al precio que esté el valor que esté, no importa... ...entonces no os metáis en el... ...tengo que comprar barato, tengo que comprar... ...tengo FOMO, voy detrás de él... ...ahora tengo food y tengo miedo... Eh, ...que no, que no... ...buscar el punto de equilibrio en el que entrar... ...y sobre todo el equilibrio de aquí... ...bien... ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, vamos a ir a ganadoras perdedoras para no enrollarme demasiado, que es verano y tenéis que disfrutar de la fresca que tenemos fuera. Vamos a ver que a alguien se le, se le no pueda disfrutar del, del paseito fresquito. Bien, 49,5% los cortos de Bitcoin. Vemos que está rompiendo la cuña que teníamos, ¿vale? Octris. Y se nos va al 50% del canal en el que hemos estado trabajando. Puede ser que llegue y pase, o puede ser que llegue aquí y se nos vaya para abajo. Ya veremos a ver. Esto va a depender mucho del mercado mañana, ese mercado de opciones, saber qué narices va a pasar. Eh, es momento, quizás, creo, de tener cuidado y el fin de semana, ojito, porque puede venir una volatilidad tremenda. Así que tenemos ahí a los cortos, que son los ganadores, 40, tenemos Flow que ganó un 38-25. ha estado más arriba, a la media de 100. Recordáis que estos días hemos estado diciendo el esquema, que es pues que vayan a por la media de 100. Una vez que llega a la media de 100, hacer banderita y después a por la media de 200. Esperemos que ese esquema se siga cumpliendo hacia la media de 200. Pienso que se podrá cumplir. Eh, bueno, PDX, PER, un 12,69 Igual, veis, media de 100 Ahora a partir de aquí le va a tocar Guerrear, banderita, luchar No es fácil, evidentemente, si alguien nos ha dicho Que esto era un mercado fácil No lo es uh, Melos, 10,78 Está en otra batalla Completamente distinta, fijaros el volumen Que está acumulando en la zona Nada que ver con el volumen de salida etcétera del mercado O sea, si se está acumulando de esta manera aquí Es acumulación Aquí hizo la distribución, ¿vale? Y aquí está acumulando una barbaridad. Atentos porque la explosión que puede dar Melos es importante. De momento está con la media de, 100, de 50, perdón, pegándose. La media de 200 no le ha salido porque todavía es muy jovencito. No le ha salido el segundo diente. Y está solamente con la de 100, con los paletos ahí. Pues a eso está a eso está jugando. Crypterium también está bastante bien. Chilith que... Está haciendo banderita, después de esta subida, está haciendo una banderita a, para ir a atacar la media de 200. ¿Veis cómo Chili ya tiene avanzado en, en otros esquemas de las anteriores altcoins que hemos visto? Están guerreando con la media de 100, tienen que pasarla, hacer el pullback y luego ir a atacar la media de 200 y harán banderita hasta que intenten pasarlo y llegar a una zona de soporte anterior que sea ahora una resistencia. Entonces, eh, Chili de este doble suelo que hizo aquí... ¿Vale? Está ahora mismo más o menos en esa zona haciendo la banderita para intentar seguir su camino. Bastante bien lo ha hecho, pero ya no es tiempo de Chili ¿vale? Ya, a mi modo de ver, ya ese tiempo ya ha pasado. ¿Que todavía va a meter un último punch? Sí, eso, eso lo, yo lo creo, lo tengo en mi, en mi pensamiento. Pero ya estamos en una zona que estamos llegando a la sobrecompra importante, ya ha hecho un movimiento importante, hay otras... Opciones que hemos estado viendo anteriormente que yo creo que son un poquito mejores. Engine Coin peleándose, media de 100, a ver si cierra ya por encima de ella y puede ir a por el siguiente episodio en tu pantalla, a por la media de 200, ¿vale? Eh, Phantom, Phantom, fijaros que a pesar de, cuidado por los que tenéis, Solana, yo Solana... Esperaría un poquito, si queréis comprar, eh, todas las cosas que están pasando con Solana no son ni medio normales, se está viendo un robo por todos lados, ya sabéis que hay un exploit por ahí, eh, dando errores y sobre todo con monederos Phantom, eh, sin embargo Phantom no se ha visto no se ha visto afectado para nada en el valor, es Solana porque el error no está en Phantom, está, está en Solana, y mientras no consigan solucionar ese bug que tienen ahí, van a seguir robándole dinero a la gente. Si tenéis Solana, bloquear, lo que sea, yo qué sé. Eh, no sé, no sé qué deciros. Yo, como no tengo, pues no tengo ningún problema en ese aspecto. Ya, ya he tenido hace años problemas con otras y ya aprendí a, a guardar, ¿dónde? En una wallet fría. Punto. Me da igual la que sea. Una wallet fría. Te os a enseñar alguna que otra. Eh, aparte de, porque no hay vida más allá del Ledger, que lo sepáis. Eh, bien, entonces, bueno, Phantom no le ha afectado. Está en una zona de acumulación. Vale, en el momento que rompa la media de 100, boom, seguramente nos iremos a este máximo relativo anterior que tenemos aquí, en la zona de 0.5196, aproximadamente. ¿Eso qué significa en porcentaje? Pues en porcentaje significa un 44%. Que yo sé, a ver, yo entiendo que un 44% para vosotros no es mucho, pero para un servidor que va de 10, 15, 20%, pues como que... Yo estaría contento con un 44. ¿eh? Eh, si veis que es poco, pues no sé, iros a Siba o alguna mierda de esas. Yo qué sé. Eh, bien, en definitiva, el mercado está moviéndose. BNB 309 pavetes sigue subiendo. Te está teniendo una escalada muy importante. Pero vuelvo a lo de siempre: veis el esquema que han tenido todas. BNB ya pasó a la media de 100, hizo su pullback y ahora está yendo a por la media de 200. ¿Le queda el último impulso? Sí. Entonces, hasta los 330, seguramente la estaremos viendo. No me enrollo más con las altcoins, que si no me decís que os digo poco y hablo mucho, pues vamos a terminar con Bitcoin, que está intentando hacer una vela de cuatro horas fea de narices. No me gusta, por debajo de la media de 100. Eh, puede ser que tengamos o respetemos la línea de tendencia que estamos marcando. Tenemos aquí una confluencia con esta línea ascendente nueva. Toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Y tenemos confluencia con la línea descendente vale eh, Nos hace una unión de confluencias en 22.300 Sería muy buen punto de parada Y con mechas, inclusive pudiendo llegar a la media de 200 Que nos va a hacer de soporte dinámico que ya lo ha hecho ¿vale? o sea, Aquí en el momento que la pasamos, ya la hemos testeado Testeamos 200, nos fuimos para arriba Pues podemos volver a testearla un poquito más arriba Y no pasaría absolutamente nada <ríe> Esperemos eso es lo que estamos buscando, que no nos haga techo, techo y se nos venga otra vez a la parte inferior, a la zona de 19.600 que si se nos viniese ahí tampoco pasa nada, es decir, sería una muy buena oportunidad, pero que no es el plan con el que estamos trabajando y ya me jodería, ya os lo digo yo para que veáis que no siempre todo es bonito en fin, chicos, chicas, no os digo más invertir, como siempre con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao, chao